Trabajo digno y crecimiento económico. María es una ingeniera informática en su primer día de trabajo. Las previsiones de su sector laboral le sonríen. Sectores de la informática como el Big Data y la inteligencia artificial mejorarán la calidad de vida de muchos. Para gente como María, el trabajo no faltará. La creación de puestos en su sector es imparable. Tan solo en España, 23.000 puestos de trabajo de su sector quedaron sin cubrirse. Pero no todos son luces. La desigualdad ensobrecerá parcialmente ese futuro. Aunque las mujeres suponen el 55% del alumnado de estudios superiores... En el grado de Ingeniería Informática solo representan un 12,9% de las matrículas. Además, la brecha salarial y el techo de cristal limitará sus posibilidades. Hasta un 14% de mujeres cobran menos por serlo. En los altos cargos de compañías, la mujer brilla por su ausencia. ¿Hasta cuándo existirán estas desigualdades?